amarillito Bien, con el hombre pico una captura es una captura ¡Vamos, taruchona, ¡Vamos, gigante! Lo que ¡Vamos! ¡No! ¡Otra! Bueno, amigos, nos vamos despidiendo de, de Villa Parnacito Entre Ríos. Como dice el eslogan, Villa Parnacito es río. Pero para mí también es paz, tranquilidad, verde, armonía a solo 150 kilómetros de capital federal, una excelente opción cercana y bueno, por supuesto recomendarle los servicios excelentes de cabañas Puerto Alto Delta cabañas para 5 personas totalmente equipadas, rodeado por arroyos, se puede pescar acá mismo en cuanto a la pesca, bueno, tuvimos pique pero erramos mucho sacamos mojarritas bagre, 5 eh, piques de tararira, de los cuales solo sacamos una Increíble que en mayo todavía estén picando, están media letargadas ya. Eh, apenas mueven la boya con carnada, pusimos mojarras mismas que las pescamos acá. Y, y bueno, toman, la llevan, pero no, no atacan fuerte. De todas maneras, es un, un lujo por poder volver a verlas ya en su previo al, al letargo, ¿no? Porque ya cuanto caigan las primeras heladas ya no, no van a picar más hasta la primavera. Así que nos vamos despidiendo la taradera pejerreyes hay. Un compañero sacó uno solo. Pero bueno, alguno, alguno entra también. Bueno, es la excusa para venir y pasarla bien. Realmente un lugar hermoso, se los recomendamos. Así que nos vemos en la próxima amigos. nueva edición de La Fiesta del Pequerrey.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 esta ocasión vamos a mostrarle algo de recitos por ejemplo, que ya están para, ideales para la pesca del pejerrey Como verán, más o menos son todos en el mismo tamaño Tenemos a partir de tamaño 500, para aquel que le guste un drill micro reel para pescar de costa Algo súper liviano, con una caña corta una caña sensible. Y después en adelante, tamaños 1000, tamaños 2500, tamaños 3000 Y hasta tamaño 4000, que hay muchos que usan en el río de la plata Por un tema de recoger lejos y recoger más cantidad de metros eh, como verán tenemos en diferentes marcas, marcas Spinning, Shimano, Okuma, Marine Sport, Daiwa, Caster, Tech por ejemplo, eh, para la pesca del pejerrey, que ahora estamos en plena temporada. Así que bueno, cualquier cosa nos escriben. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible, construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado, ideal para la pesca de pejerrey. Carnadas gran pique, mojarras saladas.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 amigos bueno vamos a mostrar algo de lo que son las pistolas de gas eh, para que vean algunos modelos por ejemplo esto es una copia de una 1911 esta está toda en polímero es una, un modelo muy económico este por ejemplo es el modelo full metal sin blowback pero todo full metal es una pistola metálica con casi el peso real de un arma de fuego es una copia de una beretta 92 que lo tenés así o por ejemplo esta toda en polímero en color arena o mira la tenés también en color transparente que hay que empezar una copia de la Glock la Glock 17 por ejemplo con blowback esta cuando vos tiras para atrás cada disparo que haces se mueve la corredera sola automáticamente para atrás ¿Sí? ahí queda abierta digamos porque no tiene más balines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 Tal, amigos? Ahí estamos, llegamos a Barranca, gracias al amigo Pete López que nos prestó su embarcación Vamos a relevar a ver qué pasa en este espejo, hay buenas, buena info de, de buenas pescas Así que bueno, ven para nosotros, domingo soleado, hermoso, está soplando un poquito el viento El noroeste como se esperaba, así que bueno, creemos que vamos a junquear Y ya, le, ya se enterarán amigos de estos pesca, buen domingo para todos Bueno, amigos, una jornada hermosa en Barrancas, hacía mucho que no la visitábamos que no la relevábamos, la verdad que lo que dijo el bebé el programa pasado era cierto mucho pescado, mucho pescado chico hay que reconocerlo, eh, quédense con los de medida y con los buenos que están la pesca nuestra fue, bien enfrente al pesquero, en la zona de la escuela en ese juncal, entre los dos juncales, pasamos el primer juncal y antes de llegar al otro, ya con 50, 60 centímetros de profundidad, ahí fue brazoladas de... 30 a 40, fue lo que más rindieron. mojarra viva, anduvo el filé también, a la, a la tarde probamos. El pique bueno se dio hasta el mediodía, eso tenemos que decirlo. Así que bueno, Pesquero Barranca, amigos, ni lo duden, una laguna difícil. Vale la pena eh, probarla y vale la pena venir porque hay que laburar bastante. ¿eh? Hay que mudar bien la embarcación, son dos o tres pejerreyes, levantar el ancla, que te lleve el viento derivando y le vas buscando entre los claros de juncos eh, se ve volar el pejerrey muchísimo, ahí creo que, que pasa lo mejor. No gareteamos porque el viento era fuerte y iba a ser un garete muy veloz. Y la verdad, que íbamos a cruzar la laguna de norte a sur rapidísimo. Pero bueno, la verdad que rindió, rindió. Hacía mucho que no veníamos, era un desafío para nosotros que teníamos pendiente. Y bueno, eh, esto es pesca, amigos, más que recomendable. Pesquero la barranca. Eh, Sorprendido abramos... con las instalaciones. Las instalaciones, sí, sí, sí claro. baños de primera. Eh, muchas parrillas, mucha arboleda, iluminación, eh, pantallas. Eh, bueno, Paola y Bebe, la verdad que están trabajando muy bien, la familia Rupe en general. Y bueno, la verdad que un buen domingo con amigos. Hoy nos acompañó Julio Garín, el Tanito Bruza, eh, eh, Germán y que les habla de lo que salgan de esto es peste. En Reconquista, provincia de Santa Fe.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 Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berizo partiendo desde Ensenada. Comunicate al teléfono 2215-921746.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 Y acá vamos a presentar a otro de los guías del staff de Hernán Fiorentini de, de Excursiones de Pesca Embarcado, Joel Ansaldi. Bienvenido, Joel, al programa también a vos. Bueno, gracias, Eduardo. Perfecto. Hoy Buenas nos ya. acompañan todos los guías del grupo de Hernán porque, bueno, los queríamos presentar. Y acá Joel nos va a explicar un poquito con qué línea están pescando, qué bajadas y qué usando Muy bien. Bueno, se está usando todo línea diferentemente con boya liviana, de este tamaño, más o menos. Eh,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 Miren qué lindo pescadito. Bueno, otro más. Un lindo pescado, ¿eh? okay, Sí. Un no lindo pescado. Bien lejos. Sí. Miren. Eso Medilo bien para que vea la gente más o menos el tamaño del pejerrey.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 2477-551425. Facebook Mariano Piperno. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de Luis Formagio, chino pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-4625.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 Estamos a casa con cachete yo, Ansaldi, cachete, como lo conocen todos ahí nos va a mostrar por los, eh, cómo encarnar la mojarra ¿eh? bueno, una de las formas que tenemos de encarnar es pinchando de la mitad del cuerpo más o menos adelante, en la parte de arriba antes de la liñita pinchamos ahí, damos vuelta y volvemos a pinchar presentamos bien que quede de esa forma ¿eh? esa es una mostramos otra después un lindo gel, mirá, mira, mirá, mira. muy bien ese Kiel, eh. A verlo. Oh, ¿Eh? 400 gramos, vamos a 400 gramos pesa de pescado. Estamos creciendo que después te haces el otro lado. Ah, sí. una pesca muy entretenida hemos finalizado la jornada fantástica jornada de pesca acá a Laguna La Picasa junto a Hernán Fiorentini y su grupo de guías este, de excursiones pesca embarcado realmente un grupo fantástico la hemos pasado bárbaro Hernán este, el día nos acompañó tuvimos una jornada de vientito de 10, 12 kilómetros, 14 ahora el final ya se está se está planchando a la laguna pero el pique siguió prácticamente todo el día no se acordó nunca así que bueno realmente la pesca está muy entretenida este, está para recomendar Laguna La Picasa, eh, acá con los servicios de Hernán y con todo su staff de guía porque realmente les van a hacer pasar una jornada fantástica puro pique, los chicos conocen mucho la laguna los van a llevar a muy buenos lugares donde van a poder sacarse las ganas de, de pescar los flechas de plata está saliendo todo a flote, como pudieron ver en las imágenes, así que bueno qué más que agradecer este, a, Hernán, a todo tu equipo este, por habernos recibido y haber permitido que vean y mostrar en imágenes todas las, las bondades que tiene este pesquero bueno, no, agradecido a vos, eh, a todo lo tuyo, por venir. La verdad que la peca está fantástica. Eh, ¿Sí? Hoy justo tuvimos dos condiciones de tiempo distintas. Vi un, una brisita bastante importante y después se nos planchó y el pique siguió permanente con mucha variación de, de, de, de, del pescado de distintos tamaños, muy peleador. Muy poblada, la muy, muy bien poblada. poblada. Bueno, le... y un poco, contarte un poco los servicios que tenemos, que son todas lanchas... Son todos trackers, toda lancha con guía, experimentado, con muy buen servicio. Contamos con equipos de radio, todos elementos de seguridad. Ya o sea, están para... comunicados permanentemente entre las lanchas. Exactamente, es muy bueno. exactamente. Y bueno, y tratar de brindarle a la gente lo mejor, que vengan a pasar, que, que entre todos cuidemos la laguna, que tratemos de de manejar un cupo de pescado para, para que el día de mañana cualquier padre pueda venir con su futuro nieto, con los abuelos, los hijos, porque si se, se mata tanto, también es, es, decir, es, es hoy y no pensar en el mañana, y bueno, agradecer siempre a vos por, todo lo, por venir a visitarnos, a, a, a ver cómo está la laguna, y la verdad que hoy un día es fantástico. fantástico, así que bueno amigos, espero que hayan disfrutado del programa, que hayan disfrutado de estas imágenes, bueno, como siempre agradecemos a la gente de Pallo Argentina por facilitarnos la indumentaria para hacer nuestras notas, en este caso presentando las nuevas remeras, este, línea nueva de Pallo, que realmente son muy cómodas, este, muy, muy funcionales, porque vienen con cuello, capucha, son realmente fantásticas. Este, así que bueno, nos queda más que despedirnos, invitar a todos los pescadores de pejerrey que se lleguen a Laguna, La Picasa, pesquero Laguna la Picasa, como se llama el pesquero donde bajan ustedes, este, contraten los servicios acá de, de Hernán y su, y su equipo de guías, porque realmente le van a hacer pasar una jornada fantástica. Así que será, hasta la próxima.